Nada, yo estaba acostado en la casa de la Jevita. Entonces llegó su expareja. Y cuando llegó, yo estaba durmiendo. Lo primero que hizo me dio un machetazo en el pie. Eso fue lo primero. Me desbarató el pie. Me rompió el hueso del pie, del pie izquierdo. Nada, yo me, cuando yo vi que me dio, que yo reaccioné, que desperté. Me subí arriba de la cama. Él siguió tirando machetazos, me dio en el brazo. Después lo dejo. Cuando me dio que se volvió y me tiró, que falló, yo traté de ir por encima de él, para defenderme o algo. Pero cuando caí el piso, fue porque me desbarató el pie, yo sabía que lo tenía desbaratado Y allá en el piso me siguió y me dio dos machetazos más en el otro pie. Y nada, así fue la cosa. Ahí fue la vuelta. Eso fue en la mañana. Ayer en la mañana, de eso de casi las 7, por ahí, o las 7 de la mañana, por ahí. ¿Dónde pasó? En la papel y bien, pero si sí, ellos son exparejas, entonces... son exparejas. ¿eh? ¿Y cómo él es, ¿no? Yo no sé, este que viene aquí, este que viene ayer de Nueva York. Eso fue computado porque cuando él me estaba dando, me dijo y que el que menos tú crees me está contando. Él Tiene pide tiempo con ella y vaina, pero que no está... ellos están ellos están casados, pero por el papel y vaina, sí. Pero yo era expareja, yo no están, ella no tiene sticker ni en ella. Y bueno, ahí sí, tiene ella porque. ¿Cuál es el de él? Rodríguez Figueroa. Es qué tú le cuidas tres No, yo estoy agobiado, tú sabes. Hacer justicia. Yo estoy tranquilo, yo, yo no tengo problema ni nada de eso. ¿Pero esta, esta persona huyó del lugar? Es que es una hembra. Porque él ha sido un hombre, me, por lo menos está de pie, y vas a acabar. Él me dio ahí, yo durmiendo, dime tú. Tiene conocimiento si el se el Ayer me dio una información de que él está aquí todavía. ¿Qué te dicen los médicos? Y anda amenazando gente ti? ahí. personas se llegan aquí. Como la misma muchacha. ¿Qué te dicen los médicos de esto? No, los médicos no se saben todavía si me van a operar o no. Porque fácilmente tengo que operar del pie y del brazo, seguro. Y eso. Pero yo estoy bien, estoy ready. Yo soy una hembra, es un hombre, okay. Pero, nada. A ver, a ver qué se va a hacer. Pero nosotros, justicia, usted sabe.